Advertencia, por las mm, reglas culonas de YouTube Ahora voy a tener que decir esto en cada puto video de bfd doblaje que haga Antes de empezar el video, obviamente no es mío Y es dejar el canal del creador, el video original más la puta lista de reproducciones de esto Y si no quieres revisar la descripción, pues Me queda en el video Como sea, empecemos con esta mamada Oigan chicos, necesitamos salir. Sí, hemos pasado de aquí como ocho días o ocho años. No lo sé, ha pasado un año. En ti, la razón. Ha pasado como dos años y no hemos salido de aquí. Bueno, vale verga, porque yo fui la primera a estar aquí. Es una mierda, hijos de puta. Ay, coche no güey, eh. Esto está muy atascado. Ay. Oh, por Dios, Lauer, cálmate. No espera tanto. Bueno. Creo que tendremos que salir cinco, y los demás que se pudieran, o algo así. Bueno, hijos de puta, soy sincero, no van a poder salir de aquí. ¿Qué? Yo quiero salir de aquí, o algo así, déjame salir, hijo de perra. Mira, no quiero ser pesimista, pero tenemos que salir. Esto está hecho por GBA ¿vale? la Música, hecha por KMA, tele, intro y música, eh, hecha por friends.org, licencia, hundar, cp, creativo, org, Licencias nami más, raya, 1.0, raya, ahí tiene, ya lo traducí. ¡Ey! ¡Somos la verga! ¡Verga! ¡Chupen las pelotas! ¡Carajo de mierda! en bolas! ¡Hijos de perre! en la bola! ¡Ve, Okay Ok, chicos, tenemos que ir al Cake o algo así. Wow, la, ya, ¡Sí! ¡Dejé de cantar la canción del Cake Castell para. porque no me reclamaron porque cantaba como el culo! Take Ow. Ok, en serio, bueno, somos solamente tres y vamos a hacer ahora cuatro. Bueno, vale verga, ¿no? y nadie le importa que ahora van a hacer cuatro. Porque como recordarán, eh, todos estos personajes que hizo el fandom, no os mencionaré XD, todos estos que hizo el fandom, no se han contado, solamente los es que se dijimos en el capítulo anterior. Oh, mierda, dijeron personaje del capítulo anterior. Sí, ok, aquí tenemos una galleta o lo que sea esta vaina, así que la vamos a repartir. Uy, oh, mierda, yo esa galleta, pero es que no sé si me la van a dar. no sabemos si te va a llegar. Y si te llega, obviamente Pencil va a ser el primero. Así que agárrela. Ah, agárrenla. Oh, oh. eh, una pregunta, ¿no hay más galletas? No, nope, no hay más galletas. Y ahora, la prueba final. Tendrán que votar. Yo te odio a ti, Ice Cube. ¿Me podrías matar? ¿Qué? Bueno, qué injusto. Pero bueno, ya. Vale verga. Sigamos con esto. Babble Bueno, mira, yo a Ice Cube a pero el correcto creo que sería de elegir Tennis Ball. ¿Qué? Eso es no ser justo. Tennis Ball, yo estoy de acuerdo con todo lo de Bubble. Lo siento, amiguito. Lo ¡Ah! ¡Qué mierda conmigo! Ay, por Dios. ¡Ay, carajo! Creo que Ice Cube tiene un punto menos. Así que toma Ice Cube, vale, verga. Oh, mierda, es que sigue vivo, carajos del pito. Sí. Ahora, Leffy, Tennisball tendrá que probar su sabiduría con este puzzle. Tendrán que resolverlo. A la verga, 3, 2, 1. Resuelvan, hijos de perra. Ahora, coño, tú mueres. Creo que Leffy es el ganador, así que comételo. Bueno, como sea, es hora de que Castellas la Eh, digan chicos, ahí vienen que va a haber doble Kika Sixie doble sufrimiento, pero vamos para ustedes ¿Qué? ¿Cómo que como que va a haber doble Kika Sixie? como recordaban en el episodio anterior, 8 Bar, bye, un rifle, zombie, vo, clown, da. David, Dora, E. Eh? Leafy, Fanny, Fry, Grassy, Market, Nile, Nickel, Nexis, Pai, Pillow Remote, roll Flower Robot, y Ruby, Sai, Taco y, train, y TV, fueron dominados para este clicasteque. Y bueno, me costó mucho pronunciarlo, así que eso se me irrita nada. Solamente, solamente me dicen si me equivoco en un nombre, ok? Bueno, como sea, ya hacemos. Bueno, aquí tendremos. Sí, pero esta vez, como sea. Esta vez votaron 450. Oh, mierda, así que votaron antes en el episodio anterior. Pero bueno, el... bueno, hemos hecho el, el tomate... Bueno, como sea. Todos pueden comer esto, sí, pero menos robot. Y robot y tú estás decalificado. <tose> no, no, no, no. muchos... Conche tu madre que te den por el pito. <tose> Chloe y Belle fueron los eliminados. <tose> sí. Cloud y Basketball también. Bayon, Eji y Piyo también fueron eliminados. Control, Grass y Pipe también fueron eliminados. Y ahora la puede venir Aunque han chicos, pero bueno. Sí, porque soy el nuevo Coini. Ocho bal, fuiste eliminado. Y libro, fuiste eliminado. Así que a la mierda. ¿Qué? Pero que aquí me dice que yo soy un diccionario. Aquí dice que yo ganaré la puta. Ah, vale. Ahora taco y pasta dental que se la mierda. Oh mierda, vamos a el nombre. Pero bueno, ahora verro. Bueno, cosa doblaje mal hecho. Y aquí no existe. Nada. ¡Oh, mierda! ¡No hay nadie! En... Bueno, como sea. Soy la... TV, estás eliminado por como 83 puntos. Que te ven por el pico. Fries, o sea, papitas, también estás eliminado por buque extremo. Y ahora la prueba final. Quedan 5. Ruby, tú has sido eliminado. Así que andate a la mierda. Porque eres la mera verga. ¿Qué? No, no puede ser eso. Yo no soy una. Bueno, como sea, lo pediste por favor, pero te vas a la mierda. Así que chupa mis pelotas de caricas. Y ahora, Evil Leafy es eliminado porque ya tenemos su Leafy aquí. Así que la mierda. Connie, tú, eh, bueno, Nickel, que diga, eh, te vas a la mierda. Y ahora, la pura final, Bombi David, quedan los finales. Así que veamos su porcentaje. David. Eh, ¡Oh, mierda! ¡Ha entrado! Ah, oh, ¿en serio? vamos a tener un palo aquí? ¿O algo así? ¿O algo así? Bueno, este dibujo está hecho por un niñito. Eh, niñito de cuánto? De 9 años. David has entrado al juego. ¿Así que tienes algunas palabras? ¡Oh, mierda! Este pendejo no habla. Bueno, como sea. Hey, esto es demasiado injusto. Bueno, vale vergas, es injusto. Es una mierda, por Dios. Así que que empiece la intro. Ay, mierda, hubo no, intro. Bueno, ya. Eh, ay, como sea. Esta vez tendremos peleas de Street Fighter, pero pobre. Round 1. Ice versus vs Rocky. ¡Olé! Round número uno, la secuela, Pencil vs. Pungie. Eh, hey, estamos jugando Street Fighter sin nosotros de afuera. Necesitamos hacer algo rápido. Bueno, bueno, a mí no me importa que jueguen Street Fighter. Creo que es un juego entretenido, cállate, pe. Tú no sabes qué es Street Fighter, yo sé que es una mierda. Hey, hey, hey, hey. Tú, putito. Round número dos, la secuela, Fury vs. David. <risa> <risa> oh, pues, tu madre. Bueno, David creo que ha ganado. Round Número 1, Levy vs. Bubble Ay, qué mierda, no puedo hacer esto justo o algo así Bueno, creo que este round será muy fácil o algo así Así que vete a la mierda, Bubble es un puto maricón de mierda, hijo de perra, chupa vergas Nunca seas un personaje jugable, hijo de perra Ay, ok, ya me lo saco, por Dios, ya, no es mi culpa ser débil Ahora, ¿qué? Bubble ha ganado, qué mierda Bueno, Bubble gana siempre Ahora vamos a round número 2 Que empiece Oigan, chicos, nuestra última esperanza ¿Podemos ir a los árboles? ¿En serio hay árboles? Bueno, ¿qué crees? Son tan estúpidos que plantaron árboles a pleno río no. Round número dos Rocky versus Pencil ¡No! ¡A la perra! ¡Soy la mera chula! ¡A la verga. Pencil ha ganado Empujen, empujen, empujen Empujen Empuje, empujen. empujen. Ron número 2. David versus Bablo. Ah, Bablo ha perdido. David ha ganado. O algo así. Así que Pencil versus sabe. Final round, Pencil el sabe David. ¿Qué? ¿Te crees la mera puchula por hacer eso? No haces nada. Ah, empujen, empujen, empujen, empujen, empujen. empujen. Ah, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre. ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? ¡Waaaaaah! <tose> ¿Hicimos oh. <tose> <tose> hey, la mera pichula o qué? Yo soy él, mejor me de aquí, tú vas a perder, o oh, sí que yo ganaré, tú perderás, yo ganaré, tú ganarás. Ay, mierda. Se lo está tomando muy en serio. Sí, se lo está tomando muy a pecho o algo así. Oh, mierda, chicos. Los estamos hundiendo. Ah, ay, gracias, lo que Lo cagaste todo. Ya <risa> aquí. No, ya, pileno o algo así. Oh, mierda, necesito un salido aquí, Arrayser. Bueno, vale verga, ¿qué? ¿Cómo que vale verga? Bueno, niños no os verán más, así que vale verga, por fin. Nunca os pondrá la ley copa o algo así. ¿Qué? ¿No estás diciendo que no os verán más? Sí, ahora solamente tenemos que esperar un tiros. ¡Ay! Oh, eh, eh, llevan aquí como ocho años o algo así. No, solamente llevan un día, pero es como si estuviéramos viendo algo de ocho años. ¡Oh, mierda! ¿Esto es en serio? ¿Cuándo ganaremos o algo así? ¡Ey, Bablu, cállate! ¡Tú eres el, el afortunado oh, de haber quedado en segundo ronda! ¡Eres un tramposo de mierda, Bablu! ¡Oh, mierda! ¡Estamos tocando el piso! ¡Espera! ¡Es el techo! ¡Qué mierda! ¡Hay una luz! Eh, hey, ya, ¿te rindes o qué en esta ronda? Bueno, creo que ganadores pensé. Entonces, creo que tendremos que no dar recompensa. O sea, la primera ronda se ganaron cuatro puntos. Spongy, Firey, Ice Cube y Leafy se ganaron como tres o cuatro puntos. Pero bueno, les daríamos más puntos porque, bueno, van en la mierda. En la segunda ro ronda, Rocky... Y Pablo ha ganado como 50 puntos, así que toma. Y el segundo lugar es para David, tú has ganado 53 puntos, o algo así, no sé cuándo ganaste. Así que vamos, ¿cuántos ganaste, David? Y ahora, Pencil, si sí, de perra has ganado más de 100 votos, no, puntos, ah, ya va, ¿no? Así que toma tus fotos. Eh, qué mierda con vos. Bueno, creo que se puede decir que esta sea eh, que casi que, hijo de. Bueno, ¿cómo se da ya? Creo que se ha terminado este capítulo por hoy. Así que los eliminamos a Sponge Fire y Pencer. Así que tienes que votar. No votes, eso es un fandom. ¡Ay, hijos de puta! Esto es injusto. Chúpame las bolas. Chúpame las bolas. Esto es una mierda. Chúpame las bolas. Espero que nunca, nunca vote por mí. Esto es injusto. Esto es injusto. Había ganado más de 100 puntos y los huevones no me lo dieron. Esto es injusto. Te odio, no lo sé. O como se llama ese maricón de mierda, lo odio. What? <laughs>